Por fin me llegó. ¡Hola! Buenos días. Bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. Por fin me llegó por fin me llegó mirad qué paquetito me ha llegado que lo acabo de abrir porque no sabía no me acordaba ya es un paquetito de la tienda Covid, veis y os voy a enseñar lo que me he pedido de allí mira no está abierto viene así muy bien envuelto y lo vamos a abrir juntas porque yo tampoco vamos ya es que ya no me acuerdo de verdad porque ya hace un montón de días. Vamos a abrirlo. Y vamos a ver qué trae. La verdad, es que de esto sí que me acuerdo. Porque tenía muchas ganas de que viniera. Porque lo quería usar. No sé si esto o es otra cosa. A ver. Sí, creo que es esto. Mira, Es un molde de silicona. Para hacer una cajita. ¿Veis? Es muy chula. A ver cómo queda y lleva aquí como una margarita muy grande y es un regalo ¿ves? y este creo que va a encajar bien mira y es hermoso es ¿eh? es muy muy chulo es una cajita bueno cuando aquí así a lo mejor pues no se ve pero cuando la tenga hecha lo enseñaré esto me lo ha mandado Covid o kobea os dejaré el enlace porque ya sabéis que mi inglés es mmm, peor imposible. Pero no lo subía. Os enseño más. Ay. Mirad, todo viene aquí metido. Y vamos a abrir este paquete que viene envuelto. Viene, la verdad es que sí. Ah, mirad, esperaros. Que voy a sacar este primero antes de las la minudencias. es muy gordo. ¡Uy! Esta tienda es enorme. Tiene lo más grande. De cuenta. De adornito. De moldes de silicona. Os aconsejo que os paséis. Tiene buenos precios. Y hay, lo que sí que es verdad que hay que estar atenta a ver lo que se compra. Porque muchas veces ve un precio muy grande y es que a lo mejor te mandan cinco cosas de lo mismo entonces tú puedes, tú puedes poner que no, que solamente quieres dos o tres o la cantidad que quieras, que te convenga entonces voy a enseñaros que compré otro molde de silicona que este sí que lo estaba esperando como agua de mayo porque lo quiero hacer ya, de hecho ya estoy con la resina mira estos corazones estos corazones me salieron ayer de aprovechar pues que estaba haciendo cosas y me sobró resina y dije, bueno, pues hago estos corazones. Y en el molde hice estos corazones. Y ahora he pedido, mira el esqueleto, ¿veis? Pero para que salga en 3D. es decir esto casaría así, ¿veis? Y es súper chulo, ¿eh? Y chico no es. A ver cómo sale. Porque aquí se ve muy bien, pero... Y he pedido que viene con este de fuego. Mirad, el juego, mirad, la caja, el ataúd, ¿veis? Que después esto pues, se cierra así. A ver cómo sale y os lo enseño cuando lo tenga hecho. Esto es para Halloween, claro. Y me pareció que era curioso, ¿veis? Y lo pedí. Este viene en, en silicona rosa y este en silicona blanca este me parece al tacto como que más fuerte pero no porque mira el grosor que tiene o sea que esto no se va a deformar me parece muy guay este que, vamos estoy ya loca por hacerlo vamos y lo acabo de ver y este que me gusta un montón es que es una chulada vale mira más cosas ahora ya sí vamos a empezar con las cosas con las minudencias a ver Aquí, mira, pedí esta clase de cuenta que traen un montón. Y mirad que bien embalada viene porque esto o es plástico duro o cristal, no lo sé, no me acuerdo. Y lo quiero, mirar es cristalito, veis, y lo quiero para para hacer los punzones y los bolígrafos. Escrapero, veis, hay de todos los colores. Pues yo pedí mmm, de todos los colores que había surtido. Y son de brillantito. Y me gusta un montón. Incluso para las pulseras estas de Pandora. Mira. Fíjate. Si trae cuenta, ¿eh? Bueno, pues tiene lo más grande. Estas son de brillantito. Pero la tiene de colores lisos. De colo vamos, vamos. Lo que no. Vamos, lo que yo diga. Pero un montón, mira. Que, y el agujero. Mira. Qué buen agujero tiene. Eh, que no hay problema con la para, para meterlo en en ningún punzón ni en ningún bolígrafo porque el agujero grandecito, ¿ve? Y traerá, oye, esta qué bonita, mira esta en rosita y de brillantito preciosa. Pues esta se esta la he visto yo a las americanas que son las que us, utilizan eh, para para hacer los punzones, scrapero y los bolígrafos y me gustó y lo he pedido. También les dije que me mandaran. A ver. A ver si puedo. Mirad qué bonito. Son tassel. Y me parecieron una monada. Lo que es que lo pedí yo todo iguales, Creí que había pedido un surtido. ¿Veis? Pero todo lo he pedido en rosa palo. Y son muy bonitos. Están hechos como en el, con, en, con encajito. mira Os lo enseño. Son muy bonitos, ¿eh? Y vienen también por pues, una pila. Ah, son un montón. El cabezal es dorado. ¿Veis? Aquí he puesto cuatro, pero mira. Cuatro. Cinco. Seis. Que se elía. Siete, ocho. Se han 9, 10 y 11 Pues 11 Un número un poco extraño Pero bueno, 11 o se me habrá enganchado por ahí 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9, 10 y 11 Sí, 11, 3 Pero son muy bonitos, ¿eh? Y los quiero pues Para colgar, para colgar en las poques ¿Eh? Para colgar en, en, en un bolígrafo por ejemplo Aunque lo veo un poquillo largo para el bolígrafo Pero bueno, no están mal porque no pesan Y a mí en un bolígrafo que pese no, no me hace mucha gracia La verdad ¿Qué más? Mira, igual que estas cuentas, esta, cuenta, esta traen menos Pero igual, así, estilo de las que lleva la, la Pandora Pues compré estas perlitas o estas cuentas porque perlas no son y traen pues 4 y 4 8 9 y 10 y pedí también pues de varios colores veis entonces por ejemplo ponemos esta no que es entre amarillo y verde y no sé y ponemos por ejemplo aquí un naranja veis y queda muy chulo es que en los bolígrafos creo que en los guardes es que tengo os voy a decir un secreto tengo la craft room desmontada porque quiero reformarla o hacerle algo y no sé todavía Mira, aquí viene esto que se ha salido, esto es suelto Se habrá despegado de, de alguna No sé de cuál Pues este viene sueltecillo Bueno, pues lo buscaré y lo pegaré Porque viene un... Uh -huh. No sé de cuál Así a simple vista no lo veo O a lo mejor que se ha colado no sé, como viene por los dos lados pues lo miraré porque así a, a vos de pronto a, a, esta no, esta viene igual viene bien, Pues no sé a lo mejor se la ha colado ¿veis? esto también se compra suelto y se compra el molde de silicones y nosotros podemos hacer las cuentas ¿eh? y después se engarzan y ya está te sale lo que es el rosquito ¿Vale? Que viene ese algo así Y tú le metes el, el brochecito este Se lo pega Pues este Y luego pedí Que yo no me acordaba Que había pedido esta en blanca Como el blanco va con todo Mira, y trae también Pues 4 Y cuatro, nueve, y 10. En blanca Pues dije, bueno, como el blanco va con todo Pues andando Y pedí estas blancas Vi estos charms que me gustaron muchísimo. Son en dorado y en maltado. Mirad, qué bonita. Qué flores más bonitas. ¿Veis? Y también traen 10. Si hubiera sido en rojo, para la flor de Pascua, aunque también podemos ponerla porque se parece. ¿eh? Y son muy bonitas y muy finas. ¿eh? Son muy bonitas. Y traen 10 también. Qué bonitas son. Estas son muy bonitas. Mira hace juego con, con este qué guay esto es todo de la tienda COVID vale y que, que tiene para aburrir para aburrir y mira que ha aparecido por aquí el otro el otro molde de silicona son unos zapatos unas botas unas ver mira claro que ahora no se ve pero luego, si se cuando la haga, pues la enseñaré. Veis, son unas converse y viene así, mazacote también. Pero no es como este. Este es más del, aunque sea blanca, es más del tipo de este. Me parece una pasada. Viene hasta mmm, con el, ¿cómo se llama esto? Con los cordones y todo. Señalar es que ahí no se va a poder apreciar pero viene con los botones, la suela, a ver cómo sale, y ya os enseño. Pues bueno, chicas, esto es todo lo que yo he cogido de la tienda COVID, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 artículos. Me dieron a elegir eh, que cogiera lo que yo quisiera, y me dijeron, tú escoges lo que quieras y que no pase de un límite. Y yo dije, vale. Y esto es lo que yo he pedido. Tres moldes de silicona. Esto, las cuenta las otras cuentas, las flores. Y esta blanca. ¿Veis? Son ocho, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho y los floripondios esto bueno pues en cuanto haga algo con ellos os enseño cómo han quedado yo creo que van a quedar bien eh, pasaros por la tienda porque ya os digo que si hay una tienda mmm, que podáis encontrar lo que busqué es mmm, en ella en esa tienda en cobet vale os voy a dejar linkado al canal la chica súper amable. Porque cuando me contactó yo estaba de vacaciones y le dije, mira, yo es que ahora mismo no estoy en casa y tal. No te preocupes que esto tarda en llegar, me dijo. Y, y lo, te lo mandamos mientras una cosa y otra ya has vuelto a casa, efectivamente. La 2339 y nos vamos para la peli. ¡Nos vemos! me ha llegado ahora en octubre y esto pues estará pedido de primero de septiembre me parece una buena opción esta tienda porque ya os digo que es como ir al súper encontráis de todo desde cuenta pasamanería moldes de silicona eh, estas son un tipo de cuentas porque yo las he pedido así, pero hay de madera, acrílica, perla, eh, figuritas para pegar, tipo de resina, lo tienen de todo, ¿vale? Entonces os aconsejo que paséis, que le echéis un vistazo y que bueno, dentro de vuestras posibilidades, pues si os gusta algo, yo creo que, que merece la pena y que trae cuentas. Lo quita, lo quita, por empezar a trabajar sobre todo, lo primero, lo primero, <ríe> lo de Halloween, que estoy metida y enfrascada en Halloween desde ya. Este, en este no, pero este tenéis que meterlo en plástico porque yo creo que a esto se le pega todo, ¿eh? Porque he hecho así, ponerlo en él y ya tiene pelito, así que esto hay que limpiarlo con una toallita húmeda antes de usar y después de usar y guardarlo en un en una de las bolsitas de plástico y si puede tener zip mejor que mejor porque todo se le pega espero que os haya gustado este es el principio luego os enseñaré a ver cómo cómo ha quedado de momento lo de silicona y más adelante pues os haré un vídeo que me lo habéis pedido sobre los bolígrafos cómo se hacen los bolígrafos yo no lo subí porque no sé yo pensé digo bueno de esto hay mil vídeos y tampoco pero vamos que lo subo que lo subo que os haré un vídeo como hago mis, mis pinchitos mis pinchitos mis bolígrafos scraperos eh, en Instagram el otro día subí una foto con todos los pinchitos scraperos que he hecho de Halloween mira, yo es que me he quedado con uno también me he hecho yo uno para mí, que es este y vaya, cada uno con su con su pinchito o sea, cada ocasión un pinchito y un pinchito para cada ocasión este lo he hecho pues con los colores de Halloween y ahí con este hacha que me súper encanta y mirad lo que os digo, veis que no, que entra perfectamente cualquiera de ellas veis que es súper grande y con los bolígrafos es que los bolígrafos los tengo metido en una lata para que no se me estropearan cada uno en su funda y, y los tengo que buscar pero con estas cuentas os lo haré vale mirad qué chulo pues este es el mío entonces que ahora viene navidad pues me haré otro de navidad lo que pasa que la aguja es verdad que aquí he estado en, uno de, en cuatro bazares y ninguno las tiene las agujas voy a, cuando vaya abajo voy a bajar, iré me llevo, voy a llegar al chino de abajo de casa el que ha traído que trae cosas de J.I.E y le voy a decir que traiga agujas de estas a ver si me hace caso también y me las trae besos para todas cuidaros mucho, no dejéis de visitarlo y vamos a la tarea vamos a hacer el señor este que está durmiendo tan plácidamente aquí a ver cómo sale ¡Cuidado! <laughs> ¡Chao!